Seguramente lo conoces, él es uno de los creadores de contenido más exitosos que tiene la plataforma. Actualmente tiene casi 500.000 seguidores dentro de Kuai Y no es raro que en algún momento te lo hayas cruzado en para ti Debido a que él es uno de los creadores más comprometidos con esta plataforma Y está publicando mucho contenido En ese sentido creo que es algo muy normal que los que crean contenido Y que estamos monetizando dentro de esta plataforma Nos dediquemos a publicar videos porque cuanto más solemos publicar Entonces a fin de mes resulta mejor la paga pero el caso de Michelo es algo que me llamó mucho la atención. Y es que, si bien he notado que está publicando últimamente muchos videos, hoy me encontré con uno de sus videos donde menciona la cantidad de videos que publica en el mes. Lo cual quise mostrarlo como ejemplo para que vean de qué hablo cuando les digo que tienen que ser activos dentro de esta plataforma.